Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, vídeo número 114 del canal, escenario dominación Sinai con tanques de la US con un BR de 7.3. Esta vez he decidido salir con el T-54, hace tiempo que no le daba vidilla, es un tanque que me gusta bastante, en su día cuando salió hacia auténticos estragos. Pero bueno, poco a poco se ha ido quedando anticuado como todo Bueno, tres zonitas por conquistar Siempre me gusta ir por la zona Cuando partimos desde el sur Y vamos a toda pastilla por la zona A lo que da la mata Venga, giramos Vamos rapidito Venga, mi compi que dispara eh, cuidado, ahí está, venga, vamos, decidete rapidito, Aquí que meterse rápido antes de que te zurren Ahí hay una marca, venga, vamos, venga, que colega este, el Marder, no me deja sitio, me voy a dar que poner aquí Venga, pisando la zona, humito Venga, el tío ese está ahí, al loro Aquí, por allí, por ahí, más o menos, más o menos, por ahí Venga, hemos capturado la zona a ver si ahora este colega me deja justo pues me gafó de artillería enemigo tomando la zona C a ver si me deja meterme justo por donde se está metiendo él venga ahí están las marcas, este tío está ahí arriba Qué pesado tan, que ligero parece que ha caído no creo que se asomen por ahí están todavía un poquito están un lejos más o menos un cuadrante de 200 metros Pues a 200, 300 ¡Oh! Mi compañero acaba de vale volar Vamos a ver, vamos a ver A ver quién hay por aquí Vamos a jugar, ¿no? vamos, a ver, vamos a ver Corre, venga ¡Ay, no! ¡Mierda! Ah. Ah. ¡Hombre! Si no ha sido este Este TRV. De todas maneras, yo veía que se llama en pues que el giro de la torreta del T54 es bastante lento. Venga, salimos con el objeto 120. Al ah, T54 para a ver qué estoy haciendo. ¿Dónde vamos? Venga, la zona. La están tomando los colegas. Venga, vamos a poner por aquí. A ver qué podemos hacer. ¿A cuánto está la zonita? A ver, a ver, 500 metros. Aproximadamente 480 ahora. A ver, a ver, a ver. Vamos a somarnos, por aquí, ¿no? Venga, la siguiente. Venga, vamos a ver. ¿Qué nos encontramos? A ver, a ver, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Este. Y crítico. Venga, eh, creo que era el de antes. Venga, otro más, venga. Uh, 350. Uh, quizás 700 eh. Ahí. Bien. Ahí está destruido. Perfecto. Bueno, pero hay otra marca de. Eh. otro que vuela de otro tanque pesado que está. En la zona la han tomado A ver, a ver, a ver Hay alguien más por aquí Puede ser, ¿Puede ser algún... Bueno, ahora mismo ningún pajarito De los enemigos le interesa ir a por la zona Ya está conquistada Esos aviones a ver si hacéis un buen trabajo, pilotos. Pues, ¿Qué vamos a hacer? Decidirse por la zona a, a, tomarla o por la zona B. A ver, a ver. Venga, mi compañero ese tanque ligero ese va hacia allá toda pastilla hacia la zona A. Así que vamos a subir, vamos a subir un poco a ver si desde esa desde la altura, hay eh, una marca, tiene estanque medio. Venga mi compi está disparando, el sitio está justo detrás de la roca, San Loro, no, hay alguno por aquí me voy a manafreir, no tengo lindaje, apenas se lo oye apenas tiene lindaje el oye. Venga, mi compañero sigue batallando Qué ha pasado bueno hay otro tanque medio que está avanzando venga vamos a ver si podemos hacer algo más subiendo un pelín pero no lo estamos jugando venga sube tío en segunda para no perder fuerza A ver, vamos a ver. Ese tío tiene que estar por aquí. Ese avión planea solo la zona B. Se si no ha disparado. Eh, ¿Qué es eso? Ahí está la marca. Venga, a ver quién es el pollo. 350, 200 subcuadrantes. Está perfecto. Venga, vamos a ver. La zona C. Cojonudo, la están tomando. Hombre, pajarito, aquí estás. Ahí está lateral no era rival perfecto venga, el lío vamos a por B han tomado C o están tomando C, por ahí no se ve nada la zona B la tenemos aquí Mi compañero avanza, bien, bien eso es buena señal, venga, a ver si puedes tomar A salió el equipo, hostil, lleva la ventaja. Vaya tela, venga. Vamos por un segundo. Creí ver, creí ver algo, pero no mi propio movimiento. Ese cadáver a mi compis acerca la zona, a ver si la puede ir tomando. Nosotros aquí no hay nadie en la zona B, cosita rara, nadie la ha pisado, esto tiene muy mala pinta, puede haber aquí algún pajarito esperando, como es muy normal que vayamos algún imprudente a tomar la zona B. Pero bueno, hay que jugársela. Vamos, poco a poco, pegarnos en las rocas... Vamos a echar un ojo, venga mi compi, está tomando A, ah, perfecto. A ver, a ver, alguno por aquí que vaya por mi compi. Bueno, si si alguno parece o va por la zona A, desde aquí lo veo perfecto. Pero me puedo delatar. Bueno, una cosilla, un pequeño detalle que he observado que Galing otra vez ha vuelto a cambiar el sonido de los tanques. Una pequeña variación ya, este ruido que Antes tenía el objeto, entonces acostumbras. Bueno, si te acostumbras y si te vas haciendo más o menos, ya te vas acostumbrando al ruido que hacen cada tanque. Ahora llega Gallin y te los cambia. Y es una jodienda, por lo menos para mí. Yo, por ejemplo, me guío bastante por el oído. Vamos a ver eh, qué es eso. Venga, rápido, que es esto, hombre. Ahí está, crítico. Corre, ¡Oh, casi me da. Bueno, me deja dejado un pelín atontado Vaya hombre crítico, no me jodas si por ahí abajo lo tienen que haber reventado Venga, esa marca está ahí Mis compis han tomado a Esperemos que no haya nadie por aquí Venga, hay que reparar Pero el tío está ahí, lo estoy viendo Se está moviendo A ver, a ver, a ver. Venga, si va a salir por alguna parte Le tengo que endiñar No me puedo poner a reparar Vamos, por ir para atrás. Más o menos si sale, es por ahí. Qué mal rollo. Venga, 350. Buena distancia. A ver, el tío, ¿por dónde está? Alguien ha caído ahí a mi derecha. Venga, esa marca. A ver si algún avioncito lo no ve. Venga, sigo sin verlo. El tío sigue estando por ahí detrás. Hasta que no lo elimine o lo elimine a alguien, yo no me voy a poner a reparar. No me la juego. Venga, este tío dispara, está disparando aquí a mis compis Venga, hombre, estupendo, ayúdame por matar al enemigo, ahí está Venga, por haber eso se lo hemos liberado, venga, ya podemos desfilar Si hay otro ya, pues bueno, para suerte Venga, vamos a tomar B, vamos, si nos dejan, a tomar la zona B Aquí lo complicado es con estos cordelitos intentar, ah, es muy difícil No tirarlas ya si te cobres, venga, tomando la zona B Vamos nos justo detrás de estas rocas aquí a ver qué podemos aguantar. Venga, en cuanto podamos repararnos vamos a largar. Aquí escondiditos. Tomando la zona B. El equipo. Ay, capturando la zona. Joder, macho. Pues, venga. Dos bases capturadas. Perfecto, venga. Seguimos reparando. 10, 9, 8. Venga, que no parezca nadie. Vámonos ya en cuanto reparemos. No me voy a llegar más tiempo Quién tomado ah, ahí está, mis compis han tomado la zona C Bien, bien, estamos perdiendo la A La B la he tomado yo También he tomado La vela la he tomado yo, correcto La a la he tomado por otro compi Una por cien Venga, vamos avanzando, no aquí nos vamos a quedar Vamos rapidito aquí a estas roquitas Y vamos a controlar A todos los pajaritos que van Desde el respawn Desde ahí, desde A5 ahí hay marcas a ver, venga, ahora un pelín más hacia mi izquierda. Por aquí, venga, vamos a ver. El enemigo está capturando la zona cejón, el macho. Esto es un sin vivir Venga, vamos a ver qué hay por aquí. Yo creo que sí. A ah, 700. Hombre, ahí están. Me pasó uno. Uno, y este que hay de aquí, ¿Qué es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, a ver, a ver. Hombre, no, amiguete. 46. Si sí, venga, crítico. Estupendo. Muy bien. Venga, vamos a andillarle otro. Venga, el tío sigue atontado mirando para otro lado, venga, lo que no se me mueva apenas la mira, venga, vamos, por abajo. bien, ahí está destruido, eh, eso me dispara, eso es que está justo detrás, tanque medio más a la izquierda, quién es, quién es el pollo, a ver, a ver, a ver, esa marca, venga, oh, demasiado lejos, se me ha ido la marca, está demasiado lejos, ¡Ah! ¿qué es esto? AMX50. Pues nada, me pillaron justo aquí en medio. Estaba poco cubierto. Y nada. Somos muy blanditos. Somos muy cañeros, pero muy blanditos. Bueno, pues nada, 120 aquí terminó. Tu periplo. Este MX50. Bueno, pues salimos con. Venga, is 6 Pero esta vez vamos a salir desde el otro No, desde el mismo, venga, hay que tomar la zona Hay que tomar la zona A. Así que salimos desde aquí Venga, en segunda Tenemos una buena velocidad Y así No me tengo que estar preocupando De si acelero o no acelero Muchas veces los tanques rusos hasta que llegan Hacia la... Me parece que no hay nadie Nada, a jugársela en B no hay nadie tomando, pero no significa que no esté nadie apostado ahí arriba Esperando que algún imprudente como yo ahora mismo A estas alturas de la partida salga pitando por la zona Venga, hay que jugársela, se acabó Fin Venga, por la zona 350 metros Venga, hemos tomado C otra vez Venga, ahora que toca, que tomen B Muy bien, chavales Joder, qué partida más disputada Aquí estamos, el intercambio de zonas Zonita, ya ¿eh? vamos. Claro que por aquí entre estas rocas no es la primera vez que algún pajarito te espera. Es muy posible. Aquí ya todo el mundo se conoce a estas alturas. A estos perros ya. Todo el mundo ya más o menos se va conociendo en los escenarios. Por donde apostarse, qué sitios son buenos. Ay, parece que no hay nadie. O el tío se esconde bien. Venga, estamos a punto ya de pisar la zona de nuevo. Venga, vamos al lío. No hay ninguna marca, nadie me ha visto. Yo no veo a nadie, me da igual. Venga, aquí. Este es el sitio donde yo me suelo colocar. Aquí estar protegido, por lo menos de la artillería, no. Pero por lo menos de los que te puedan ver, si están justo allá arriba estás cubierto. Perfecto. Aquí va a ser imposible pasar entre estos dos cadáveres para justo... Justo en el, justo el sitio donde me mataron, no, donde... Me mataron con el T-54. Dominas la salida de todos los que se van acercando, subiendo por la ladera hacia B o a los imprudentes que se acercan. Pues venga, vamos a tomar la zona, venga rápido, vamos a echar un vistazo por delante, no creo que avalezca a nadie, bueno yo que sé. La C, joder, ahora la C Venga, hemos tomado la zona A de nuevo Venga, tres capturas Muy bien, pues no está nada mal Esta partida está yendo muy bien Vamos a ver si fuera posible Una somarita rápida A ver, a ver, a ver pero no significa que no estén Bueno, marcha atrás Somos cojonudos O si ese si algo bueno tienes que marcha atrás Estos tanques rusos de estos verdes Va muy bien Después te metes en los T64 y de ahí para arriba Y marcha atrás Son lentísimos Lentísimos Bueno, vamos a irnos hacia el respawn Vamos a desfilar por toda esta parte de aquí abajo Y vámonos a la zona pues de P1 A la zona B1 Venga tío, vamos Al lorito que por aquí en cualquier recodo Nos pillan rapidito y nos dejan frito bueno, están tomando la zona B Cojonudo, la zona C es de ellos la, la acabo yo de tomar Y seguimos Otra vez con la misma historia Venga colegas El Punto B, la zona B Venga, joder, pues han caído los dos que había ahí. Así que un tanque medio y un antiaéreo. Pues nada, han caído. Y la zona B, pues creo que la están tomando. Vamos al lío. El equipo estilo y yo la ventaja. Cojo nudo. Muy bien. Bueno, la zona. No se ve nadie de los... Solamente... ¿quién es? Ah, solamente hay un tanque ligero yendo hacia... Yo yendo hacia el respawn. La zona la están tomando. Bien. Cojonudo. Están empezando. Ah. Esta partida se está torciendo. Como siempre. vamos a echar un rápido vistazo. Aunque de nada va a servir. Hagamos aquí el agosto. Reventamos a 40, 50, que más está. Y ya las tres zonas las están tomando ellos. A estas alturas de la partida. Esto está jodido. Madre mía, siempre pasa igual. Pues nada, vamos hacia la zona otra vez. Venga, vamos a intentar recuperar la zona. Venga, mi compi. Hay tanque ligero hacia C. Marcando un tanque medio. Otro tanque pesado hacia la zona B. Venga, ese avión. Venga, pilots. A ver qué hacéis. Bueno, el tío ha tomado ya. Puede ser que vaya camino del respawn. Y vamos a hacer. Vamos a ser discretillos. Vamos a echarle un vistazo despacito. Vamos a ver, poco a poco. A ver. El tío puede estar esperando ahí. Hombre, ahí está. Ese es el colega. Venga, 200. Quieto. Abiliza, joder, macho. 300, venga, ahí, Dios, venga, quieto, no si te muevas, no te muevas, quieto, quieto, quieto. venga, la depresión de los tanques rusos. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, si ha sido solo este el que ha tomado la zona perfecto, como haya otro más, entonces me la voy a ver. Vamos al lío, vamos a por la zona a. no nos queda otra eh, Mi compi está tomando ese tanque pesadito, está tomando la zona B Muy bien, a ver, y ese compi está justo ahí a la derecha un pelín más Puede ser que esté el otro, que no lo veo Pero ahora mismo, mientras mi compi está tomando A, ahí está tanque ligero, a ver si lo puedo pillar Venga, vamos a ver si también lo puedo ver Ese avión dispara, dispara justo un poco más adelante donde estoy yo Bueno, pues eso significa que hay alguien A ver ese tanque ligero, esa marca que había por ahí No lo veo, no lo veo Venga, no nos vamos a entretener Vamos a tomar ahí Está claro que sí, perdiendo Venga, vamos a tomar la zona A ver, a ver, a ver, a ver ese avión Ese compi dispara está, Ahí está justo, venga, vamos a cubrirnos Porque ese tío si está justo ahí no me puedo quedar mirando A ver si asoma o no asoma Puede ser que el tío baje, ahí está esa marca, no tengo costillería cojonudo, no puedes hacer nada. Venga, estamos tomando de nuevo la zona al lío. Venga, 200, 300, por pues si aparece algún pajarito por aquí. Malo será que vengan por ahí delante con toda la chatarrería que tengo ahí bloqueando todo el paso. Si alguien llega tiene que bordear el depósito y venir por aquí. El enemigo está capturando la zona B. ¡Cojonudo! Bueno, mi compi estaba tomando B nada. Bueno, pues se acabó. Se acabó. Aquí no vamos a tener puntos suficientes para poder aguantar. Ah, esa tres este partidas. Bueno, por lo menos. Venga. Cuatro bases capturadas. Venga, esto después se tiene que notar. Venga, mi compi, el avión se tira a matar ahí. Justo. La zona B. ¿Qué pasa? Le están tomando dejado de tomarla, no lo sé, la haces de ellos y mi compio ha disparado y se ha tirado de cabeza ahí, justo a mi izquierda ahí, tiene que haber alguien vamos a ver, vamos a sumarnos poco a poco, a ver, a ver, quién es, quién es quién es, quién es, quién es? A ver, a ver, ahí está venga, impacto vaya hombre venga, marcha atrás, vamos a recargar rápido venga, el tío por ahí no se puede meter tiene que ir por aquí a cojones esto está casi acabado venga aguanta ahí ese venga vamos a recargar rápido venga venga vamos vamos artillería venga estoy listo Estamos listos para recibir venga otra marca explosión venga esto se ha acabado ya ahí está misión fallida quinto en el equipo Vaya desastre. Se quedan buenas partidas aquí en Sinai, pero hoy venga. Cuatro objetivos destruidos, una ayuda. 5 críticos, 8 impactos, 4 zonas capturadas, 91% por de actividad y la recompensa del Battle Pass. Bueno, 524.824 leonitos, no está nada mal. Pero si hubiéramos ganado esto hubiera sido una fiesta. Bueno, acordaros abajo, enlace, Discord. Facebook e Instagram del Escuadrón Ibis Suscríbete si no estás suscrito al canal Abajo también tienes el enlace de nuestro compañero Draconianus en Twitch Así que esto ha sido todo en la misión fallida Dale un buen like si te ha gustado el vídeo En la misión fallida del Sinaí y nos vemos en un próximo. Chao.